Vamos a tocar con la flauta una canción sobre el mar. Me encanta cantar, me encanta tocar, encanta. Esta canción es fácil de tocar y es difícil de tocar. ¿Por qué fácil? Porque las notas son conocidas: son la y si. Y lo que lo hace difícil es que cambia el ritmo, cambia el compás. La primera parte está en dos tiempos, una segunda parte que cambia tres tiempos. Y la tercera parte vuelve a los dos tiempos. Escucha la primera. ¿Te diste cuenta? Bien. La podemos hacer con la flauta y la letra. Primero la flauta y después la letra, por ejemplo. Bueno, la letra dice así. La voy a leer, ¿eh? Por un caminito hacia el río voy Con mi barca a cuestas marinero soy Suave las olas las mecen al compás de esta canción por un caminito hacia el río voy ¿Te gustó la canción? abajo te dejo el nombre de quien la escribió y todos los datos de lo que fuimos viendo acordate de suscribirte acordate de darle a la campanita para que te sigan llegando las novedades de compartirlo y acordate que a mi amigo que está acá presente, al sapo precioso que estamos acá, le estamos poniendo nombre, lo estamos bautizando, ya tiene un montón de nombres, en una de las tarjetas te pongo la encuesta para que decidas el tuyo. Bueno, eso es todo, hasta la próxima.